Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre Flutter, un framework para desarrollar aplicaciones móviles de manera rápida, elegante y que corren tanto en iOS como en Android. En el capítulo pasado vimos un poco de qué se trata este framework y cómo resuelve los problemas que intenta solucionar. Además estuvimos viendo un poco de código para demostrar lo fácil que es crear aplicaciones. Si no viste el capítulo, te dejo el link en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre los widgets. Mencionamos ya que en Flutter todo es un widget y hoy vamos a crear una pantalla totalmente desde cero tratando de entender cómo funcionan estos widgets y cómo comenzar a utilizarlos. Es hora de poner manos a la obra. Lo primero que vamos a realizar es abrir el Android Studio y en este caso vamos a estar usando el simulador de iPhone simplemente porque es un poco menos pesado mientras grabo y vamos a iniciar un nuevo proyecto de Flutter. Vamos a crear una aplicación el nombre, que le pueden dar el nombre que ustedes quieran donde tenemos el SDK descargado, cómo se llama la aplicación y podríamos hacer una pequeña descripción, eh, se queja de que tiene que ser todo en minúscula, muy bien. El dominio para los para el nombre del paquete, que eso es importante cuando usamos servicios de Google, por ejemplo, o de Apple. Le damos a finalizar. Cuando termina de generarse el proyecto lo podemos probar como para asegurarnos que compila y ejecuta en el simulador. Lo que está haciendo ahora es generar una aplicación iOS sobre la cual va a correr el código DART que nosotros escribamos. ya Cuando estamos acá en desarrollo todo ese código corre en una máquina virtual que es lo que nos permite hacer este Hold Reload que cuando ponemos Save instantáneamente se actualiza. Cuando hacemos una versión de release, por ejemplo para distribuir en Google Play o en el iTunes lo que hace Flutter es compilar a código nativo ahí ya está se está ejecutando nuestra aplicación y en un segundito vamos a dar Ahí está, apretamos el botón, incrementa esa es la aplicación que por defecto se nos crea como nosotros queremos aprender a usar los widgets desde cero directamente vamos a borrar todo el código y empezar en este método main, el método main es el método de ingreso a la aplicación que en este caso se está ejecutando, está llamando al método runApp. Si nosotros nos fijamos, el método runApp recibe un widget como parámetro. Esa es la ventaja, una de las ventajas que tiene Dart. Como todo el framework de Flutter está en Dart, podemos ver cómo se implementa todo el framework inspeccionando el código entonces lo que necesitamos proveer acá es un widget y lo que podríamos atinar a hacer es a decir, bueno, cuál es el widget más simple que tenemos que es el de mostrar texto, entonces podríamos decir que queremos mostrar el texto hola mundo, como nos, siendo nuestra aplicación lo más simple posible vamos a ver un reload un hot restart porque sacamos muchas clases y vamos a ver qué pasa Bien, lo primero que pasa es que nos tira un error. Acá lo que podemos hacer es inspeccionar un poco el error y acá empieza una de las primeras cosas que confunde al principio de Flutter. Si bien todo es un widget, no todos los widgets se pueden usar libremente en cualquier lugar. Existen siempre restricciones y esas restricciones hay que conocerlas. Por ejemplo, en este caso, lo que, se está, lo que está pasando es que nos dice que el widget texto necesita tener un padre que le indique cuál es la direccionalidad del texto, es decir, si el texto se va a escribir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Acá nos está diciendo más adelante que, por ejemplo, los widgets como los Material App o Widgets App típicamente ya inicializan esas cosas por nosotros. Si quisieras hacerlo desde cero, nosotros podemos envolver este texto en otro widget que sea de tipo Dirección. Nality. Acá está ¿Sí? y le decimos que el child vamos a darle un poco de formato para que se vaya viendo mejor y queremos que la, direc la dirección del texto sea eh, left to right, ¿sí? Acá como se pueden ver, yo voy asumiendo muchas cosas, o sea, esto no lo sabía del todo y acá puedo hacer dos cosas. Lo que puedo hacer es apretar control espacio para que me aparezca qué parámetros soporta eh, esta clase. Eh, muchas veces las convenciones es que si el parámetro se llama text direction, existe una clase que se llama text direction o parecida. De vuelta con control espacio, si le escribo bien me autocompleta. ¿sí? Entonces, cuando no estamos seguros cómo, cómo trabaja un widget, directamente podemos ir eh, explorando y tratando de adivinar. Otra opción es pararse en el nombre de la clase e ir a la definición. O sea, go to declaration. Y ahí podemos ver cuáles son los parámetros. Acá vemos que encima el text direction es, es required, o sea, lo tenemos que poner sí o sí. Y podemos ver que es de tipo textDirection. Si acá apretamos d por ejemplo, podemos ver que TextDirection es un enum y qué atributos tiene. Podemos ir avanzando y navegando sobre los distintos tipos de datos y cuáles son sus atributos y propiedades. Nuevamente probamos esto. Hacemos otro hot Restart y si todo sale bien deberíamos ver nuestro texto hola mundo arriba a la izquierda ¿sí? en flutter la aplicación es un canvas que ocupa toda la pantalla ¿sí? entonces ahí estamos arriba del notch porque es parte de nuestra aplicación sí, entonces si la queremos pon poner un poquito mejor podemos centrar el widget usando el widget center y ahora sí hacemos un hot reload hot restart y deberíamos ver nuestro widget en el centro Ahora, hacer todo esto siempre de cero es un poco caótico. Por lo tanto, en general nosotros arrancamos utilizando alguna librería como la de Material Designs, que es lo que vamos a hacer a continuación. Empezar a construir una aplicación a partir de Material Design. Para usar la librería de Material Design, lo que vamos a hacer es. Bueno, primero lo que debemos hacer es importar la eh, librería, que es esta, flutter material.dart. Y vamos a empezar creando un widget por comodidad. Vamos a llamarle myApp. Y acá vamos a definir un eh, stateless widget. Que se llame myApp. La diferencia entre stateless widget y stateful es que los stateless obviamente no tienen estado. Por lo tanto, cuando cambian los datos, tenemos que, lo que hace Flutter es recrear los widgets enteramente y no pueden cambiar, son inmutables eh, por hoy vamos a estar trabajando sobre con stateless y más adelante vamos a empezar a meterlos meter los stateful y explicar un poquito más cómo trabajan. cuando estamos trabajando con material design lo normal es empezar a trabajar con la material app esta material app nos permite definir varias cosas como por ejemplo podemos definir como por ejemplo el tema que va a ser por ejemplo tema oscuro y tiene un home que es el widget por donde empezaría la aplicación además de, del team y el home tiene un montón de otros atributos que no los no, no lo vamos a ver ahora vamos a ver rapidito principalmente lo que permite la Material App es manejar las rutas por ejemplo, cuando tenemos múltiples pantallas para poder decidir cómo se puede ir a cada pantalla. Hoy no lo vamos a hacer, vamos a hacer solo una pantalla. Tenemos esta ruta inicial, el generador de rutas. Tiene el tema de qué idioma, colores. ¿m? Tiene un poquito de todo. Si sí, hacemos un restart Ahora sí, en este container, si sí, volvemos a meter el texto hola mundo nuevamente lo vemos acá arriba. Como verán cambió el formato, este es medio un formato defecto de que que aparece cuando usamos una, un texto adentro de una Material App eso después se puede cambiar y nuevamente si lo quiero centrar lo envuelvo en el Widget Center cuando queremos hacer una aplicación en realidad no queremos hacer todo desde cero sino que queremos usar algunas cosas comunes queremos por ejemplo una barra de aplicación a veces podemos querer una bottom bar para eso flutter en su librería de material nos da un lenguaje se llama scaffold scaffold tiene varias cosas como una app bar un color de fondo el body que es lo que va en el medio tiene una barra de navegación inferior tiene una, puede tener una botón sheet, que es como en Google Maps, esa, ese panel que sale de abajo que se puede subir o bajar. Puede tener un drawer que salga de la izquierda, un drawer que salga de la derecha. Puede tener un botón flotante, ¿sí? Tiene bastantes cositas. Nosotros vamos a usar por ahora, eh, por un lado la app bar. Y por otro lado vamos a usar el body. En el body vamos a poner nuestro texto hola mundo y en el ba app bar vamos a usar una clase que se llama app bar que viene bien para el caso y esta clase tiene por ejemplo tiene acciones que son los que van arriba a la derecha tiene un color de fondo podemos decirle si el título va centrado o no que esa propiedad automáticamente cambia si estamos en android o en ios en iOS siempre aparece empieza centrado y en Android siempre empieza a leer, sin centrar. Elevation es para el, el, la sombra que se ve, que en, en IOS no se usa, siempre es cero, en cambio en Android puede tener un valor. ¿Qué otra cosa? Leading es el icono que va arriba a la izquierda, el title es el texto que aparece ahí arriba, que en realidad no es un texto sino que es un widget. ¿Sí? Vamos a ponerle un title por ejemplo. Y como es un widget, mi app hola mundo. Y vamos a salvar para ir viendo qué vamos consiguiendo. ¿Sí? Ahí tenemos el título, está centrado porque estamos en iOS y tenemos nuestro texto que se llama hola mundo. Y lo corregimos. Este lo vamos a centrar. Y ahí aparece centrado. Lo interesante es que, como esto es un widget, el título no necesariamente tiene que ser un texto. Nosotros podríamos, por ejemplo, poner, decir que queremos una fila. La fila nos, nos permite poner widgets de manera horizontal, uno al lado de otro. Y antes del texto, poner un icon, por ejemplo. Usando el widget icon y usando la librería de icons, poner la nubecita, por ejemplo. Perdón, es icon el widget. Ahí vemos que se me fue para la izquierda. Eso es porque ahora este row ocupa el 100% del ancho, que no es algo que nosotros querramos, sino lo que podemos hacer acá es definir cuál es el tamaño en el axis, en el eje principal, ¿sí? el main axis size. Con eso podemos definirle como main axis, ¿sí? como les había dicho. Si el atributo se llama MainAxisSize, lo más probable es que haya una clase que se llame MainAxisSize. Y nosotros vamos a decirle que queremos el mínimo. Salvamos de vuelta. Y otra vez nuestro título está centrado. Ahora el iconito está como muy cerca del texto, entonces nos gustaría separarlo un poco. Para eso podemos usar un widget que se llama, por ejemplo, SizedSize si sí, te veo bien mejor, size set box. y este size set box toma un width o un A en este caso lo que nos porta es el width y vamos a separarlo 8 puntos salvamos y nuestro iconito se separa ¿Sí? y así ya podemos tener nuestra app bar eh, configurada para, la, para el cuerpo de la aplicación, la idea que tengo para el cuerpo de la aplicación es hacer una especie de lista de, de pronóstico del tiempo donde podamos ver cuáles son las temperaturas que se vienen. Eh, para no hacerlo acá todo anidado, que se empieza a descontrolar, siempre es bueno empezar a abrir nuevas clases. Entonces vamos a crear un nuevo widget state stateless que se llame homepage, por ejemplo. Y acá lo que queremos hacer es empezar, simple, es a poner widgets uno abajo de otro. Para eso existe el widget column, que tiene una propiedad que es children, que tiene más de uno, y a partir de ahí uno abajo, se dibujan uno, al lado de, uno abajo del otro. Para mostrar cada día vamos a crear una función que nos genere eso. Vamos a ponerle day y vamos a decir: o sea, el lunes, eh, qué iconito queremos mostrar, por ejemplo, sunny, para mostrar el solcito, y cuál es la temperatura, por ejemplo, 32 grados centígrados. Vamos a poner day widget para que quede más lindo, y vamos a generar una función que devuelva un widget. que reciba eh, el día, que reciba el, el dato del icono y otro string con la temperatura. Vamos a poner para que quede todo en inglés. A partir de esto vamos a devolver eh, un card es una tarjeta de material design que tiene un child y ese child vamos a decir que es un row que tiene muchos hijos el primer hijo va a ser un texto que va a ser el, el día luego vamos a agregar un icono con el que nos pasaron y por último un texto con la temperatura. Si sí, salvamos para ver cómo vamos... ...punto y coma y en lugar de enviar el hola mundo vamos a usar el homepage. page. que no estoy usando new aunque se podría y de hecho lo van a ver en otros videos muchas veces van a ver que dicen new o const eso es porque a partir de dar 2 eh, ya no es necesario. cerramos la aplicación y ahí tenemos nuestra card que apenas se ve. Lo primero que vamos a hacer es a esta card, vamos a darle un padding adentro ¿sí? vamos a ponerle 32. ¿Sí? Ahí queda un poquito mucho, vamos a ir a 24. Ahí vamos mejor, luego lo que queremos hacer con estos tres es que se separen, ahí podemos hacer dos formas, una sería, como hicimos antes, agregar muchos size box, pero eso es medio molesto, en cambio podemos venir a, a la fila, al row. Y cambiar la alineación horizontal, en el eje principal. En el caso del row, el main axis es horizontal y el cross axis es el vertical. Y si estamos en una columna, es al revés. Entonces, main axis alignment. Y acá tenemos diferentes. Podemos decir que lo centre, que lo mande al final, que les ponga espacio alrededor, que les ponga espacio solo entre medio, o que los haga todos del mismo tamaño. En este caso, yo quiero el space between, que debería hacer que el 32 grados centígrados se vaya para la derecha y el solcito en el medio. ¿Sí? Y ahora nos gustaría, acá en esta columna, agregarle otro padding de 16 para que no esté tan pegado. Ahora sí, podemos tener varios varios días de la semana. Esto se podría poner en variables u otras cosas. Martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a poner otro lunes para que vamos a poner un día que esté nubladito vamos a probar ahí y dejarlo ahí ¿Sí? ahí tenemos una hermosa lista con diferentes iconos y sus cosas si fuéramos más correctos, en realidad una columna podremos usar una lista, pero lo vamos a dejar para otro momento porque acá tenemos espacio de sobre bien, entonces ahora lo que nos gustaría es hacer un encabezado para saber de dónde estamos leyendo la, la vista, eh, la temperatura, de qué ciudad estamos mostrando entonces lo que queremos hacer es agregar una imagen arriba con el nombre de la ciudad y la temperatura de hoy para eso lo que nos conviene es, si, si agregamos en esta columna vamos a estar afectados por este padding y nosotros queremos que la imagen vaya de lado a lado por lo tanto lo que nos conviene es a este padding volverlo a meter adentro de una columna ¿Sí? todo esto por una cuestión de limpieza y orden lo podemos cortar y hacer una función que se llame list Sí, esta es un poco la, la forma de ir acomodando las cosas a medida que vamos armando las pantallas, es decir, ir sacándola, o en otras clases o en métodos, de manera que no nos vayan generando un árbol demasiado profundo y que se empiece a, a complicar la, la escritura. Entonces vamos a hacer otro que llame header. header. ahora lo que queremos hacer es mostrar una imagen que ocupe el 100% y a esa imagen además queremos ponerle arriba el nombre de la, de la ciudad. Cuando queremos hacer estas cosas de poner una cosa arriba de otra, existe una clase que se llama stack, que es la que podemos usar y nos va a permitir apilar cosas tiene muchos hijos también, y en este caso vamos a empezar agregando nuestra imagen. Para la imagen lo que vamos a hacer es eh, utilizar un que se llama image, tiene un método que se llama network y recibe la url, la url que vamos a utilizar es esta imagen de Fernández Oro, que es la ciudad donde yo estoy actualmente para que la cargue directamente de internet, salvamos y ahí tenemos la imagen, ahora la imagen es muy alta y no queda muy bien, entonces lo que queremos hacer es recortarla, para recortarla lo que vamos a hacer es meter la imagen en un container, este container queremos decirle que tenga un alto de 100 unidades, Por cierto, entonces unidades no son píxeles, en general son como independi unidades independientes del pixel que después se transforman depende del dispositivo y de la, de la pantalla bien ahí tenemos un problema porque ahora la imagen se achicó entonces para eso lo que podemos hacer es decirle a la imagen que queremos que se ajuste o sea un fit sí, box fit queremos que se ajuste una caja y que la cubra completamente esto lo que va a hacer es, es escalar la imagen y recortarla, centrándola en, en la pantalla. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, necesitamos decirle que queremos que pueda ser tan ancha como quiera, porque en este caso se está restringiendo por la imagen, y ahí tenemos nuestra imagen como un banner, ¿sí? Este es un truquito que la semana que viene nos vamos a ver un poquito más, cómo hacer cosas de tamaño que se ajuste al tamaño donde exactamente queremos Arriba este container, entonces ahora queremos poner un texto que diga Fernández Oro y lo salvamos y aparece ahí lo primero que queremos hacer es en los stacks muchas veces queremos posicionar las cosas entonces para poder posicionar las cosas tenemos que usar un widget llamado Posiciones y que nos permite darle posición a las cosas dentro de un stack, entre otros widgets, entonces en este caso por ejemplo queremos decirle que esté a 16 desde la izquierda y a 16 desde el top. Cuando lo salvamos, acá arribita se acomoda, Asimismo, el texto lo queremos un poquito más lindo, entonces vamos a darle un estilo que es de tipo text style y acá tenemos un montón de cosas por ejemplo el tamaño vamos a dar 30 puntos y vamos a decirle que sea en negrita nuevamente acá apelo a las convenciones para ir tratando de adivinar cómo es cada cada atributo cuando salvo ahí me agrega el terreno de soro ya tenemos un pequeño problema que es que se pierde un poco el texto, entonces estaría bueno hacer un poco más oscura la imagen, que debe haber otras formas, pero por ejemplo en estos casos que queremos hacer algo rápido, lo que podemos hacer es agarrar un container y ponerlo arriba con un color transparente, en este caso voy a agarrar un container del mismo tamaño que el que, el que quiero tapar, y simplemente le voy a dar un color. Y voy a elegir el black 38. Cuando lo salvo, ¿eh? la imagen se oscureció y me queda el fernándezero mucho más legible. Ahora, así como puse el, tren, el, el nombre de la ciudad, vamos a poner otro texto. Nuevamente, como ya sé que lo quiero poner abajo a la derecha, arranco con la posición en este caso voy a empezar a eh, 8 de la derecha y a 8 del fondo. Y voy a poner otro texto que diga la temperatura. Lo salvamos. Y en este borde derecho tengo mi temperatura. Me voy a copiar el estilo simplemente por agilizar las cosas. Y ahora sí, tenemos nuestra temperatura y el nombre de la ciudad actual. Bien, gente, para ir terminando, eh, esto fue un ejemplo muy simple de improvisando eh, una, una aplicación para mostrar el, un pronóstico del tiempo. Eh, pueden ver que es muy simple ir pensando que es lo que queremos hacer, o como vamos a ver en el próximo capítulo a través de una imagen que hizo alguien e ir tratando de reproducir ese diseño de forma muy rápida e ir experimentando con los diferentes parámetros hasta que logramos lo, el efecto deseado eso va a ser todo por hoy espero que les sirva el ejemplo para animarse a crear sus propias pantallas con Flutter en el capítulo que viene, como ya les adelanté la idea es hacer esto mismo pero con un diseño real, si alguien tiene uno y me lo quiere enviar y que lo hagamos, no tengo ningún problema. Si no, voy a buscar alguno que esté interesante en Drupal. Y vamos a replicar la pantalla. Si te gusta la serie, pueden suscribirse al canal, compartir este video o dejar un comentario sobre lo que más les gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.